Hola, hola. Buenas tardes. A ver, mi cámara está a derecha. Está chueca, está chueca. Ahí, ahí lo voy a dejar. Hola, hola. Ustedes saben que yo cuelgo rapidito lo que quiero hacer y luego ya me conecto. ¿Cómo están? Hay muchos tutoriales por la web. Justo estaba mirándolos, me queda enganchada con todos. En este momento me parece que está Raquelita, Jessica, Milagros, Corrego. Eh, de verdad, me encanta que la web y, y nuestro Facebook esté llenecito de, de tutoriales. Me encanta. Eh, este es algo que iba a hacer esto es algo que iba a hacer en... En extraperas de miércoles, el miércoles pasado. Así que no puedo dejar de hacer este pequeño tutorial chiquitito nomás. Algo chiquitito nomás para que ustedes vean qué fácil puede ser efectivamente las que dijeron flores. Qué fácil puede ser hacer flores con esta eh, cajita de huevos, ¿no? Aquí nos están viniendo los huevos ahora que estamos pidiendo huevos por mayor yo, en realidad, eh, eh, mi esposo siempre está acostumbrado a hacer macro, o sea, donde se compra por cantidades. él siempre le ha gustado comprar así. Entonces, yo compro jabas de esto. Bueno, aparte que nosotros en la familia somos 5, 6, 7 con la chica, con la empleada, ¿no? Entonces, sí, consumimos bastante. Y, este, y mis huevos me vienen en estas javitas, ¿no? Normalmente las botamos, pero yo quiero enseñarles cómo pueden hacer flores, obviamente, como me están... Diciendo las chicas, flores con este simple material. No lo voy a pintar, aunque tengo uno acá que he pintado así a la locura. No lo voy a pintar, pero ustedes lo pueden pintar del color que deseen. Quedan lindas las flores. Eh, las jabas estas que me han venido son verdes. A ver, ¿están ahí no no están? A ver, díganme hola, por favor, que no las veo. A ver, quiero ver si está bien mi conexión. Ah, sí, sí. Oh, pero no las veo, no las veo hablándome. A ver, levántame la manito y dígame hola. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Quién está por ahí? Me encantan las cositas que haces. ¡Qué maravilloso hacer ahora! ¡Oh, mi Charlie! Voy a hacer flores. Voy a hacer flores con esta simple jabita, le dicen java de huevos, ¿no? Voy a hacer simplemente un par de florcitas para mostrarles. Y la que quiera lo hace y me lo muestra, lo pone aquí en el, en el video y me enseña si es que le sirve lo que, los tutoriales que estamos haciendo, ¿no? Gracias, mi Charlie, mi amiga de cole. Muy bien, necesitamos solamente una javita de estos huevos. Como les digo, puede ser de cualquier color y ustedes lo pintan del color que deseen, ¿ya? Hola oh, la bienita, ahí la veo a Hola, mi Vilmis. ¿Cómo estás? Moniquita mal partida. No, si acá están todas mis amigas. Ay, no. ¿No estoy transmitiendo por escrapeando con mis caries. Sí, sí estoy transmitiendo por escrapeando. Sí, porque por el personal no. Muy bien. Necesitamos la jabita de huevos. Necesitamos un cúter. Puede ser este cúter gordito, el más power. O puede ser el tipo lapicero. No hay ningún problema necesitamos silicona y obviamente la pistola que ya la tengo conectada por acá con mucho cuidado porque esto sí quema horrible, horrible, horrible y ya está, qué vamos a hacer muy fácil el videito va a ser bien chiquito así que no se preocupen no va a ser muy largo para que sigan viendo sus tutoriales <risa> y vamos a cortar ya vamos a cortar por acá necesito los cuadritos los cuadraditos. A ver. A mí. En realidad necesito los cuadritos. Vamos a abrir un poco más este para que me ayude. Con cuidado con la navaja, eso sí. Ya, ahora que seguramente que que tienen estas caditas... Pueden utilizarla haciendo flores Solo necesito los cuadrados ¿Ya? Entonces voy a cortar todo esto que está por acá Cortamos todo esto voy a cortar este No lo quiero uh -huh. Y cortamos Esto que está acá Cuadrados. Con cuatro está bien. Pero como voy a hacer dos modelos de flores, necesito cuatro para una flor y necesito otros cuatro para otra flor. Así que vamos a cortar cuatro más, ¿ya? tienen un cúter así, power, como el mío, no va a ser problema que lo corte. Hola, hola, chicas. Ya está. Este está roto, así que lo descartamos y sacamos un hito más por acá. Ya está y chao. A ver. Entonces necesitamos 4 y 4, ¿ya? 4 acá y 4 por acá. Esto vamos a cortar. Voy a voy a sacar una tijera de mis powers. Las, las powers son las que uso para cartón, ¿ya? Y vamos a comenzar a cortar así. O sea, me tengo que quedar solamente con los ponitos. Así. Ahí, ya, Sí se ve, ¿no? Me tengo que quedar solo con los conitos. Lo demás lo descarto. Yo ya no tuve tiempo para pintar, pero de verdad que pintados. Y las jabas también vienen de colores. No me había dado cuenta que venían de colores. Ahí está los conos nada más como les digo esta es mi tijera especial para cortar cartón o este tipo de material no uso la misma tijera para mi papel o mi cartulina y para mi tela tampoco todos son tijeras diferentes ¿Sí? ya está cuatro ya okay. cuatro para uno y vamos a hacer cuatro para otro vamos a hacer dos flores es un material bien moldeable nomás de paciencia para poder cortar estas cositas y de ahí ya armarlo es facilito listo, ya está, para hacer dos, ya, ahí hay cuatro, muy bien, vamos a agarrar primero este de aquí, Voy a bajar un poquito la camarita, ahí, para que lo vean, y vamos a comenzar cuatro, cinco, miren, vamos a hacerlo de cinco petados, pueden hacerlo de cuatro, pueden hacerlo de cinco, pueden hacerlo de varios, Justo ahora voy a hacer una uh, voy a, a decorar una latita. 1 2 3 4 así. Voy a decorar una lata también reciclada y quiero ponerle estas florcitas. 1 2 3 4. 1 2 3 Sí. Esta va a ser la primera flor Ya, vamos a dejarlo un cosadito Y esta de aquí la voy a hacer un poquito Voy a poner, voy a hacer un poquito más de pétalos Ya, entonces podemos hacer esto Varios pétalos traten de que sea el mismo ancho todas ahí está ya no tienen que ser exactos ¿está? Ahí está Y el último Con cartones de huevos ¿ah? Ya no pueden decir que no tienen material Porque esto sí, de hecho Lo tienen en su casa Ahí está Ya tenemos para dos flores, ¿ya? A ver, esta es la primera que vamos a hacer. Ya está calientito la pistola. Bien, antes de que esté calientito, sale volando. Vamos a hacer el borde, ¿no? Si no, ¿cómo va a aparecer una flor? No va a aparecer. Todo el bordecito. Ahí. Sí, son como las flores troqueladas, pero hechas a mano. A ver, tengo 44 personas mirando. Me gustaría que me saluden, me digan hola, Cari. Ahí está. Así me dan más ganas de hacer más tutoriales así, aunque sea chiquitito pues vamos dando forma a los pétalos. Redondito, redondito. Ahí está. Parece que son cuatro las puntitas, no es las que no queremos ver, listo, ya está. Ahora sí, ya tenemos las cuatro cortaditas y ahora solamente vamos a armar. ¿Ya? ¿Cómo vamos a armar la primerita? Vamos doblando aquí. si ¿Sí se ve, no? A ver, me dicen si se ve o no se ve. Vamos a hacer el capullito. ¿Ahí lo ven? Así. Todas vamos a hacerle un pequeño doblez con la mano nomás. Es, es un cartón como les digo, bien moldeable. Con el que sí se puede trabajar. Solo con las manos. Totalmente manual. ¿no? Ya está. Vamos metiendo este con este, abrazando. Entonces ya comenzamos a colocar la silicona... Va a abrazar este con este de acá. Ya hacemos que pegue ahí. Con cuidado. No se vaya a quemar. Vamos a echar otro poquito de silicona. otro poquito más, ay que se me cayó y otro poquito más. Este viene a ser el centro del capullito, no? Si ustedes quieren lo abren acá un poquito. Aquí. aquí va a depender de cómo quieren que se vea la flor, si abierta o cerradita, ¿no? A veces los capullitos son abiertos, a veces están cerrados. En mi caso lo voy a cerrar. Me gusta cerradito. Listo. Este viene a ser el primero. Uh -huh. De ahí viene este. A este voy a hacer esto. Con la mano nomás. Ni siquiera voy a usar boleador. miren, solo lo estoy abriendo, voy a colocar el capullito ahí, así como lo ven, y voy a comenzar a cerrar cada uno de los pétalos, pegarlos hacia adentro. A ver, me dicen si se está viendo bien. Y por último, esta de acá. Esto sí me gusta que quede así, que se abra un poquito ahí. Vamos armando la rosita. Ya está. Vamos por el otro. Lo mismo. Queda así. Seguimos pegando. Miren cómo solita se va armando la flor. Ahora sí, vamos a ir pegando. Mientras más le ponen, más se va haciendo su flor. Miren qué bonita. Nada difícil, ¿no? Ya, la última. Eran cuatro, ¿se acuerdan? Con cuatro, para mí es suficiente. Ay, yo no las estoy leyendo, sorry, disculpen, hola, buenas tardes, hola, hola, Maguela, buenas tardes, un reciclado perfecto para estas épocas, sí, es verdad, disculpen, no las estoy leyendo, hola, Cari, siempre tan engreída, <risa> hola, desde la Patagonia, Argentina, hola, Yuli, Cari, a los tiempos, amiga, Sandrita, hola, Cecilia Morón, Karina, tengo mucho de este material. Ah, excelente. Hola, mis cari, saludos desde Trujillo. Sorry, no los había estado leyendo. Gracias por compartir. Katiuska, hola, cari, ¿qué belleza estás haciendo, por favor? ¿Tú ves flores hasta en la basura? Karina Williams, ¡ay, no es basura! ¿Qué pasa? Hola, cari, lindo verla haciendo cosas bellas. Ay, qué buena idea, mis cari, ya no eliminaré los portahuevos. Qué bonito está quedando, lo máximo yo lo haré, me encanta, lindo. El cartón es, ay, sorry, no las estaba leyendo. El cartón es noble y se deja trabajar, ¿verdad? Recontra, recontra noble, se recontra deja trabajar, miren. Sorry, no las había estado leyendo, Disculpenme, pensé que estaba sola. Dije, ¿qué hago sola aquí? <risa> recontra, recontra moldeable, chicas. Entonces, miren qué fácil. Esta queda, y se imaginan pintadita. No he tenido tiempo de pintar el cartón porque vi el cartón y dije, ya, de una vez les enseño. Pero se imaginan el cartón pintado, qué lindo quedaría. Y así va quedando nuestra florcita. Ajá. Falta la última. Ahí está. Ay, como dice mi amiga Karina Williamson, veo flores hasta en la basura. Ahí está la florcita, chicas. La rosita. Miren, y qué fácil, ¿no? Ya, este es un modelito. A ver. Pensé que estaba sola, que no había nadie, que estaban todas mirando los otros tutoriales. Dije, ay, creo que muy temprano me conecta. Y ahí estaban Ya, ahí quedó la, la rosa, miren. Qué bonita. Y si la pintan de diferentes colores sería chévere. Ahora, esta de aquí que he hecho varios cortecitos. Varios cortecitos. Compartido. Ay, sí, compartan, mis chicas. Compartan mis... Mi, mis videos porque esta es la única forma eh, donde nosotros podemos hablo de nosotros porque ustedes saben que yo yo vivo y trabajo de esto es mi pasión y también es mi trabajo este nos hacemos conocidas y vamos creciendo no entonces ustedes comparten vamos haciéndonos un poquito más conocidas eh, eh, mi idea es tratar de, con el material que tengamos a la mano, ahí está, ya, redondito nomás lo, lo hace, ¿ya? Ah, ¿con qué lo pintamos? Ah, quedó bella, lo pueden pintar con, con lo que ustedes quieran, chicas, pueden pintarlo con acrílico, pueden pintarlo con lo que quieran, el material, como, de, como decimos, es bien moldeable, entonces pueden pintarlo con lo que deseen, con lo que deseen, ¿ya? Compartan la transmisión, queridas amigas. Yo decía, estoy solita en este mundo. Y no veía sus comentarios. Ahí está. Ahora vamos a hacer como una, este, Margarita. Es que dice Karina, te quedó hermosa, tienes... Para hacer un huevo de flores. Sí, es verdad. Tengo para hacer un huevo. Ay, ay, ay. Ya, esta también va a quedar bonita. Van a ver. Van a ver. Así que vayan corriendo por su caja de huevos. Saquen todos los eh, huevos que están ahí. Pónganlos en la gallina. Lo más fácil del mundo. No pueden quejarse, ¿ah? ¿eh? Porque yo no las mando a comprar material porque no hay para comprar material. Entonces, trabajemos con lo que tenemos. Ya, aquí, ojo, los pétalos no son, este, ni siquiera perfectamente el mismo tamaño, nada. A todo es manual, ¿ya? Sí, con pintura acrílica. Sí, por supuesto, lo podemos pintar con pintura acrílica. Me falta uno. ¿Dónde está? Acá está. Sí, con pintura acrílica. Mire, yo estaba pintando, ¿ya? Pero dije, ya me quedé... Miren, estaba pintando y no tenía mucha pintura acrílica, así que estaba pintando. Dije, no, ya mejor me meto nomás a enseñarles de frente y ya ustedes lo pintan, ¿no? A ver este de acá. Ya. Sí, tenemos que hacer un huevo de flores, así que por favor me enseñan las que hayan hecho, me lo comparten aquí en el video. A ver, qué dice Paola Bellota. Y yo acabo de comprar 50 mil huevos hoy. <ríe> qué gran idea, Bella Flores. Cari, yo soy la recicladora de la familia. Tengo tres cestas de esos huevos. ¡Ay, qué chévere! ¿Ya ven? Van a tener para hacer un, un huevo de flores, como dice mi amiga Karina. Buenas. Ya. Queda. queda. Queda, queda. Lo que sí van a tener cuidado es con la silicona, porque la silicona. Cuando te quemas, te quema horrible. Ya está nuestra primera flor. Vamos por esta de acá. ¿Ya? Es lo mismo. Exactamente lo mismo. Aquí la diferencia es que lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a pegar una atrás de la otra. Ya saben. Ahí. Casi voy a usar. Un ratito voy a usar aquí mi. Yo, yo sin, sin mi, mi boleador no soy nada. Aquí le pueden dar forma a, las, a los pétalos si desean. Le pueden dar forma. Yo no le estoy dando forma porque quiero que quede así. ¿Ya? Vamos con la otra. Ahí. Yo quiero que quede así, como paraditas así. Y esta, la última, la última sí, vamos a hacerle un cortecito acá. Aquí le vamos a hacer un corte y vamos a darle la vuelta así, Fíjense. Ahí y vamos a darle la vuelta así. Vamos dándole la vuelta así, ahí, aquí, aquí y aquí. ¿Ya? Así. sí dice Elena? Please, guárdame una java para tener... Sobre. <risa> Aquí está hablando. Ale, feliz cumpleaños. El, ha sido ayer, ¿no? Pero es como si fuera hoy toda la semana, mi Ale. Aquí hay que pegar un poquito. Y lo ponemos en el medio, acá. ¿Quién me dice qué parece esta flor? A ver, ¿esta qué parece? ¿Qué parece esta? A ver. Están ahí, ¿no? Me imagino. ¿Qué parece esta? Si yo hago un conito. Voy a hacer un conito. Estaba pintando, no les digo. Pero ya dije, no, ya les enseñé así sin pintar nomás. No tenía mucho material. Eh, mucho acrílico. Como comprenderán, no podemos comprar. Eso, ahí está Cris del Río. Una suculenta. Ahí está mi amiga Cris del Río. Miren, no parece una suculenta. Ay, ay, ay. ay miren, podemos hacer eh, la parte de abajo. Aquí lo rellenamos un poquito. Voy a rellenarlo ya. Ya con lo que tengo. Acá debería ser un, un pedacito de Tecnofor así, pero ahorita con lo que tenemos. Ahí está, Cris, está. Una suculenta, exacto. Ale, te vendo unos huevos con todo. Sí, aquí sí, una suculenta, ¿ya? Voy a ponerle aquí así. Como les digo, no lo terminé de pintar. No, Margarita ya no, pues porque Margarita hubiera sido con otra cosa adentro. Ya, ahí está. ¿Qué tal la suculenta? Ah, linda, ¿no? <risa> ahí está chicas no sé, se, no, se, no se para no se para, no se para ya esta ya con la que he pintado esta la he pintado así como se dice como les digo no tenía mucho material mucho eh, mucha pintura y la pinté así como se dice, no sé si lo ven pero a la locura total finalmente los flores no tienen un color no, perfecto. Gracias. Fue el 21. Sí, Alex, y te saludé. Ya, voy a, voy a voy a pegar este para que vean, que también queda muy bonita. Ah, voy a hacerle primero el centrito. Ya. Estas las he pintado, como les digo, con este con pintura acrílica. Así que vamos a ver quién me presenta sus flores con huevos, hechas con huevos. Ya, vamos a ver quién me presenta sus flores con huevos. Lo primero, ya saben, es hacer el, el centro. Ahí está. Vamos a hacer el centrito. Así voy a hacer el centrito, abrazando una a cada una. Sí, te vi, Ale, que te engrillaron bien. Me encanta, me encanta verlas. Es lo, bueno, es lo bueno cuando nos tenemos en los personales, ¿no? Ja, ja. Ya, ahí. Ya está, le estoy haciendo un poquito más rapidito porque no se me aburran. Pero ahí viene a hacer el centro. Ya votaron los cartones de huevo. Les estoy diciendo que no voten, no voten. Estas, por ejemplo, las hice de cuatro. Ya va a depender si lo quieren de cinco, de cuatro. O de varias, como la suculenta que acabamos de hacer. Vamos acomodándolas. Hola, Paticita. Pati Morillas, ¿cómo estás, Pati? Vamos a doblar un poquito, así doblamos. Ahí. Cada petalito, qué ingeniosas, si sí, no quedan lindas, no es la suculenta, ahí está. acá mismo también pueden hacer esto, no está muy redondita. Voy a hacer un poquito más redondita. Hola, buenas tardes para las que recién están entrando. Estamos haciendo flores con la java de los huevos. No boten sus jabas de los huevos porque pueden hacer flores. Ahí seguimos haciendo una rosita. Ya nos queda la última. Ahí va a quedar, ¿ya? Aquí dice, feliz de verte, de seguirte siempre. Y yo que volaba esos cartones, voy a llenar un espacio con ella. No puede ser, chicas, porque votan. No voten. Son una maravilla. Ahí está. Bueno, para la próxima. Para la próxima de sus compras, ya saben. Ya, mientras más petalitos le ponen, obviamente se ven más bonitas, ¿no? Yo, como les digo, voy, estoy por hacer una decoración de una latita, también de reciclables. Y quería usar estas eh, flores de... Ahí está. Miren, otra florcita. Esta quedó amarillita. ¿Qué dice? Lindo, gracias, cara. Mi madrina, ah, hija, qué éxito, ¿cómo se llama cuando trabajas con güero? Madrina, no me hagas hablar lisuras porque yo soy una digna, una diva del scrap, una maestra, encima de inicial. No puedo hablar malas palabras, discúlpame, Madrina, pero no puedo, discúlpame. A ver, ustedes me dirán cómo se llama cuando trabajas con huevos. Listo, ya están flores hechas con las jabas de los huevos. Ay, voy a hacer una, ya me, ya me dio ganas de hacer hojas. Ay, pero la madrina las tiene todas, ¿no? Todas las tiene, la punta de la lengua. Voy a, hacer, voy a hacerle las hojas a esta. A esta que tiene color al menos. A esta que tiene color. Esta es la suculenta. Está. Ay, madrina, ¿qué te digo yo? Jamás, jamás, jamás. Tengo acá, hay, profe, hay profesoras de inicial que me acompañan. Entonces, mis compañeras, no hay forma. Si no, me van a decir que he cambiado. Yo siempre he sido una mujer muy tranquila. El arte web. Ya voy a hacer mis hojas. Ajá, y ya. Acá solamente le hago la forma de las hojas gracias Paola bellota gracias gracias por acompañarme un ratitito aunque sea tenía ganas de hacer estas flores con con estas jabas de los huevos ya voy a hacer hojas mm. Ay, yo me... ¿Por qué será que me río tanto? Ya, ahí. Vamos a lograr aquí las puntitas. las vamos a poner ahí. Ahí, ya. Esas son sus hojas. Ya está. Muy bien. Quedó. Quedó mis flores. A ver, ahorita las leo. Las leo para reírme un rato. Las leo, las leo. A ver. Están muy lindas. Gracias. <ríe> gracias, chicas. Muchas gracias. Así que ya saben, pueden hacer sus flores lindas con sus jabas de sus huevos. Muy fácil, solamente su licona, su tijera. Y bueno, y si quieren las pintan, ¿no? Es más linda me gustaban las pulitas. La suculenta. Gracias. Berta, Medina, Coronado. Gracias. Gracias, Madre, Paola, Patricia, todas las que están por ahí. María Cecilia, Sandrita, Pati Morías, todas las chicas que han estado acompañándome haciendo mis flores. Ya, ahora sí, me voy. Antes de irme les voy a contar. Antes de irme les voy a contar que ayer estuve en la página de Scrap. Booking Design de Shirley, me imagino que sí la ubican a ella, y eh, eh, hice este este cuadrito eh, hecho de un bastidor. Hicimos flores también con, a ver, ¿con qué? Con pañolencia. Están bonitas, gracias, quedan espectaculares. En mi país se dice huevón. ¡Ja, Gracias Susana eh, Gracias chicas Me encanta que, sea, que estén conmigo acompañando Les estaba contando que hice este bastidor También muy fácil Pasen a, a, a verla a mi amiga Shirley De Scrapbooking Design Con ella hice este bastidor Ayer nomás Ya les voy a pasar el link Me hacen acordar por favor para pasarles el link Hicimos flores, ahí están las flores, con mi pajarito, imperdible mi pajarito, hicimos flores con paño Lenzi. Muy fáciles, facilito para un, eh, realmente un proyecto fácil, eh, que ustedes lo pueden hacer al toque si tienen también, obviamente, el paño Lenzi, ¿no? Aquí puse la palabra mamá, este, les comparto el link. <risa> y aquí están las flores que hemos hecho ya, con esto ya me despido y me voy hasta otro día. Ya saben, guarden sus javas. Eh, seguimos con las clases de la academia. No se olviden que estamos aquí. Eh, acompáñenos, por favor. El otro mes vamos a tener a grandes, vamos a tener a Lali, vamos a tener a, en peruanos. vamos a tener a Lali y a Bequita trabajando en la academia y va a haber una chica venezolana que se llama jocelyn de repente por ahí la conocen también va a estar trabajando en la academia se va a abrir también para ustedes el aula de lettering mayúsculas ya el costo de 50 soles ustedes ya saben todos los meses es 50 soles y tienen ocho clases fijas que son de las profesoras mías también y por ahí que yo me conecto con mis alumnas para hacer alguna alguna locura <risa> algún proyecto más muy bien. Un besito para todas. Nyan, nyan, nyan. Pasen un bonito fin de semana. Diviértanse. Que no salgan no significa que no se divierten. Diviértanse. Un traguito, un vinito, un piqueíto con sus quesitos ahí con el esposo. Vayan a mandar a dormir a sus hijos temprano y disfruten, chicas. Disfruten el fin de semana. Sí, va a estar Miss Lali. Va a estar Lali y Bequita va a estar este el otro mes con nosotros. Y Jocelyn, una chica de Venezuela que trabaja lindo, precioso. Un besito. Bye, bye.